Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Eh, bueno, aquí me encuentro con mi esposo. Hola. Y nos estamos yendo al sol de Barcelona. ahora mismo nos estamos caminando hacia el zoo, hemos salido de casa, desde casa hasta donde está el zoo, nos tardamos unos 15 minutos caminando, entonces pues nos queda muy cerquita. Es el zoo que está justo en el centro de Barcelona. Eh, muy buena ubicación, conexiones con los renfer, con los tranvías, los autobuses. Hemos entrado al zoo de Barcelona y, y vamos a ver a los animales. Los flamencos de Chile. Bueno, amigos pues acabamos de salir de comer hemos comido algo y ahora nos vamos a ver que nos faltan los leones Nos encontramos aquí en el sur de Barcelona todavía caminando y nos hemos encontrado con el rinoceronte que es muy grande y se llama Pedro. Pues seguimos caminando a ver qué otro animal encontramos, ahora nos vamos a ir hacia el elefante, vamos a buscar al elefante, ¿dónde está?, el elefante de la India No, eso, eso es de Sudán, no es de India Pues, ah, hemos visto a, a las elefantes, no sabemos quién será Susi, Jojo o Bully, pero ah, hemos encontrado a dos. Ah, bueno, ahí tiene. Y aquí está el otro, justo a mi atrás. No sé quién será Susi, Jojo no, o se Bully. Ya, se llama Bully. ¿Es Bully? Sí, eh, se llama Bully. Pues entonces es Bully. Es. Pues ahora nos vamos, estamos buscando, ¿dónde están? Los hipopótamos. A ver si. Si pillamos al hipopótamo por aquí. Sí, sí, está ahí, pero estaba durmiendo. Vamos a buscar dónde está el hipopótamo. Estaba durmiendo. visto la tortuga gigante de barcelona que tiene eso y ahora estamos en busca del león del oso vamos a ver si encontramos al, al oso, oso. Bueno, pues estamos aquí dando un paseíto en el zoo, y nos encontramos con algunos animalitos nuevos, también. Y la verdad es que hoy ha sido un día muy familiar aquí en el zoo, porque es el Día del Padre y hay muchas familias. Hay muchas familias aquí, ¿verdad? Sí. ¿Te ha gustado el zoo? Mucho. Pues sí, está muy bonito. Creo que cada vez van poniendo más animales nuevos y, y bueno, la verdad son novedades para la, para la gente que viene, viene aquí. Bueno amigos, hemos estado viendo a los a los monos y ya nos ha dado calor. <ríe> hace frío, pero como se va caminando, hace frío, pero como se va caminando, pues se va sintiendo el sol. Y, y ahora vamos a, a ver a, si encontramos... Amigos, si ¿sí te ha gustado este video, no te olvides de suscribirte y darle a me gusta. Nos vemos en el siguiente contenido. Adiós. ¡Adiós!